Ensalada de, ensalada de ejotes Para la ensalada necesitamos jitomates cherry partidos a la mitad, ajo picado, sazonado con sal Chalot picado y ejotes blanqueados En un bowl vamos a poner un poco de mostaza, vino tinto, aceite de oliva y luego agregamos el ajo, un poco de pimienta, el chalot y crema. Mezclamos todo e incorporamos la mezcla con los jitomates cherry y los cejotes y servimos.